Eh, en breve, eh, pero <ríe> yo voy a empezar, ¿vale? Bueno, muchas gracias a todos. Eh, gracias también a EUDE pues, por la oportunidad, como siempre, de, de hablar de mi, de mi tema favorito. Hoy, eh, bueno, he hablado en EUDE de varias ocasiones de, de Bitcoin, ¿no? Y, y bueno, pues eh, mi comprensión del fenómeno pues ha ido evolucionando durante los eh, últimos años. Y, y por eso, bueno, pues hoy quería darle un pequeño toque, eh, vuelta, una pequeña vuelta de tuerca ¿no? para, para explicar eh, Bitcoin desde la óptica de seguridad, ¿no? Es decir, que es un poco la óptica mmm, en la que más se ha basado eh, los que yo creo que son Satoshi Nakamoto, ¿no? El grupo de personas y en especial una que se llama Nick Szabo ¿no? Entonces, voy a explicar eso como breve introducción al, al asunto de, de las perspectivas de la ley Bitcoin en El Salvador. A continuación voy a hablar también un poco del, eh, con, digamos, del contexto de la, de la, de la ley, ¿no? en qué contexto se encuentra el país en lo que a Bitcoin se refiere, ¿verdad? un poco de la ley en sí, sin tampoco entrar en muchos detalles, creo que la ley de momento es muy escueta, y, pero, y, y que digamos, el, como decía en la entradilla, ¿no? en la presentación de la en la introducción de la presentación eh, que ha preparado EUDE, pues yo decía que eh, el diablo está en los detalles ¿no? y, y vere, iremos viendo cómo toda esta ley se va transformando en eh, cosas concretas. ¿no? Eh, luego hablaré de las luces, ¿no? de lo que yo ya sabemos que son luces eh, en, en, en todo esto, en todo este, digamos, llamémosle proyecto o, o, o, o proyecto disruptivo, sin duda. También un poco lo, lo que podrían, podríamos considerar las sombras por poner una contraparte luego y luego finalmente lo que a mí me parece más interesante que son las, las lo que yo llamo las luces ocultas. ¿no? Es decir, que son, lo, lo que para mí son luces y que están un poco bajo el radar. ¿no? Y, y, y explicaré un poco por qué lo ve así. ¿no? Finalmente dejaremos un, un hueco para preguntas. ¿vale? Para que me podáis preguntar todas las cuestiones que se os pasen por la cabeza, ya sea en relación a a la ley, en relación a las perspectivas en sí o en relación a Bitcoin en particular. ¿no? Entonces, eh, a mí a mí este señor me fascina. ¿no? Yo eh, si, os recomiendo buscarle. Se llama Nick Samo y, y es quien, en mi opinión, más probablemente sea Satoshi Nakamoto. ¿no? Este señor eh, ha estudiado los orígenes del dinero durante eh, pues, prácticamente dos décadas es, es eh, doctor en ciencias de la computación, doctor en derecho, o sea, tiene el currículum perfecto para haber hecho todo esto, ¿no? Y, y una de las conclusiones más interesantes de todos sus estudios, y de forma muy resumida, porque ha escrito una barbaridad y hay un montón de cosas al respecto, es que el dinero, al contrario de lo que podría parecer eh, a simple vista, ¿no? nosotros estamos acostumbrados pues, a utilizar el dinero para pequeños pagos, ¿verdad?, para nuestras transacciones periódicas, y sin embargo lo que hemos aprendido, sin embargo, gracias a este señor, lo que yo he aprendido gracias a este señor, es que en las diferentes civilizaciones, y hablo de, de, de, de, de digamos, restos arqueológicos de hace a lo mejor 70 y 80 mil años, ¿no? hace muchísimo tiempo, todos estos restos arqueológicos se caracterizan porque las diferentes civilizaciones los fueron usando como una especie de seguro. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que se utilizaba como una forma de almacenar valor, es decir, si, si, si tú eras capaz de hacer un esfuerzo para encontrar eh, bienes en la naturaleza eh, y, y que encontrar esos bienes o fabricarlos tuviese un coste, digamos, infalsificable, o sea, difícil de, de falsificar porque ah, si tú reconocies ese bien, automáticamente dirías, esto ha costado esfuerzo hacerlo, ¿no? Entonces, eh, vemos que las diferentes civilizaciones han ido utilizando todo este tipo de bienes eh, como forma de almacenar su trabajo, ¿no? y esto les permitía, digo, utilizarlo como un seguro en caso de que, por ejemplo, pues se quedasen sin caza, se quedasen sin cosecha, se quedasen, pues, o fuesen robados por la tribu de al lado, por ejemplo, ¿no? O hubiese una pequeña guerra entre las diferentes tribus, ellos tenían eh, formas de, custodiar esta riqueza consigo mismo. ¿no? Y esto es un poco, eh, eh, muchas, muchas veces cuando pregunto, ¿cuál pensáis que es el origen de la, de la joyería? ¿no? Mucha gente me dice, no, pues es ornamental o es para mostrar estatus. Y esto es incorrecto, ¿no? eh, eh, según los al menos según los estudios de este señor. Según los estudios de este señor, la joyería surgió como una forma de poder custodiar este tipo de, llamémosle, coleccionables, ¿no? Eh, con uno mismo, de, de tal forma que tú los pudieses transportar contigo y de forma que también los pudieses eh, custodiar con, con mínimos costes. ¿no? Si, si tú quieres custodiar algo con mucha seguridad, pues la forma más segura de hacerlo es llevarlo contigo. ¿no? Y por eso la joyería pues son básicamente cosas que te cuelgas de tu oreja, de tu cabeza, de tu cuello, de tus muñecas, de tus brazos, verdad de tus dedos. ¿no? Y, y, y ese es un poco el origen de la joyería. ¿no? Entonces, bueno, estos son ejemplos los que presento en la pantalla de diferentes hallazgos ¿no? arqueológicos, y todos estos bienes se caracterizan, curiosamente, porque son duraderos, es decir, no se deterioran fácilmente, son difíciles de encontrar, difíciles de fabricar, es decir, escasos, ¿no? tienen ese coste infalsificable que decía, eh, son de, suelen ser de tamaños y formas homogéneas, de forma que son bastante fungibles, es decir, no hay una unidad que sea preferible a otra. Suelen ser muy homogéneas de tal forma que se puedan intercambiar fácilmente, ¿no? Y sean fáciles de reconocer también. Si son muy homogéneas, es muy fácil reconocer, ah, mira, esto es, por ejemplo, pues un cuerno eh, un de mamut, por ejemplo, ¿no? Una cosa así, ¿no? Entonces, eh, en todos los casos que se han encontrado tienen agujeros para ser enrollados en, en forma de collar o bien ellos mismos ya tienen forma de pulsera o anillo. De tal forma que efectivamente, tal y como dicen las teorías de Nick Sabo, se pueden eh, portar fácilmente en forma de joyería. ¿no? Y luego eh, se caracterizan se caracteriza también porque están divididos en muchas unidades para que sea fácil pagar cosas pequeñas o bien cosas grandes a base de agregarlos. ¿no? Entonces... ¿Qué nos dice todo esto? Lo que nos dice básicamente es que estos mecanismos de ahorro ¿eh? en, en el largo plazo se caracterizan al ser escasos por una mínima inflación, por tener mínimos costes de mantenimiento, ¿no? al portarlo contigo mismo pues no tienes que llevar a cabo ningún tipo de esfuerzo, ¿no? básicamente lo llevas colgado de la oreja y no, tienes que, no tiene para ti ningún coste de mantenimiento, idealmente, ¿no? Tienen un mínimo deterioro gracias a esa durabilidad y tienen un mínimo riesgo de contrapartida. Esto qué quiere decir, quiere decir que son activos reales. ¿no? Es decir, si, yo, si nosotros ahora, por ejemplo, una silla, pues por ejemplo, una silla es un activo real. ¿Por qué? Porque nadie tiene que cumplir una obligación para que una silla tenga valor. ¿no? Es útil, ¿no? Sabemos la utilidad, conocemos la utilidad de una silla y nadie tiene que cumplir una obligación. Mientras que, por contra, una acción. De, de una empresa o un bono, eh, siempre existe una contraparte y por lo, por lo tanto existe el riesgo de que esa contraparte no cumpla su obligación ¿vale? y que por lo tanto pues el valor de ese activo financiero eh, baje eh, por ese riesgo de contrapartida. ¿no? Y luego eh, eh, se caracterizan también eh, por, por la alta volatilidad en el caso de Bitcoin. Es decir, Bitcoin cumple todas estas propiedades que he mencionado. ¿Por qué? Porque es duradero porque no se pueden cambiar las transacciones que se graban en los bloques, y no voy a entrar en detalles técnicos, pero si queréis al final me podéis hacer las preguntas que queráis. Tiene mínimos costes de mantenimiento porque mantener Bitcoin contigo es básicamente lo mismo que mantener una contraseña, ¿no? Y si tú adoptas las correctas medidas de seguridad, pues lo puedes eh, eh, hacer tú solo, ¿no? Si, luego, si por contra pues, eh, quieres hacerlo a nivel institucional y eres un fondo de inversión o una empresa grande con una importante tesorería, pues existen servicios como el que veis que tengo el logo ahí, que es ProSegur Crypto, no que es un cliente mío. Luego, eh, el riesgo de contrapartida en el caso de Bitcoin es la parte más fascinante porque Bitcoin no lo controla nadie. ¿no? Es decir, Bitcoin funciona sencillamente porque diferentes agentes... Eh, tanto desarrolladores como eh, los usuarios, como los mineros, eh, trabajan para Bitcoin, pero no por tener que cumplir una obligación contractual, sino que lo hacen motu proprio, ¿no? Es decir, lo hacen porque ganan dinero con ello o bien porque protegen su patrimonio en Bitcoin, de tal forma que no constituye una obligación para nadie. Por lo tanto, el riesgo de contrapartida en, en el caso de Bitcoin es mínimo. ¿no? Es decir, en este, en este caso a mí me gusta... Por esta cuestión a mí me gusta decir que Bitcoin en realidad es como una cosa, ¿no? Es decir, es como esa silla que yo decía, ¿no? no es un activo financiero. Si, si nos ponemos eh, rigurosos, yo creo que eh, eh, Bitcoin se parece más a un activo real, ¿de acuerdo? Y esto es lo verdaderamente revolucionario, convertir software, ¿no? en, en un activo real, ¿no? Que, a, a lo más parecido al oro, digamos, ¿no? Entonces, ¿Para qué es ideal eh, Bitcoin? Bitcoin es ideal para ahorrar en suficientemente largos periodos de tiempo, por este motivo. Precisamente porque al tener esa mínima inflación, esos mínimos costes de mantenimiento, ese deterioro, mínimo riesgo de contrapartida, pero también muy alta volatilidad, significa que en, en periodos muy cortos de tiempo, eh, pues poseer este activo, pues es arriesgado, ¿no? No es una buena idea. Por, eh, porque el precio se puede caer y se puede volver a aumentar y creo que esta situación de alta volatilidad va a continuar bastantes años, ¿no? mientras, mientras todavía se esté descubriendo el precio de Bitcoin, ¿no? porque es un activo tan nuevo que todavía el mercado lo está descubriendo y por lo tanto tenemos por este motivo alta volatilidad. ¿no? Pero eh, a, eh, en largos periodos de tiempo, y cuando digo largos hablo sobre todo de, o sea, digamos de alrededor de tres o cuatro años, eh, sí que a partir de tres o cuatro años sí que es una buena idea poseer pues, Bitcoin, porque la volatilidad ya te da un poco igual, ¿no? porque siempre tiende a crecer en precio. ¿no? Y el motivo es porque cada cuatro años eh, se produce lo que se conoce como el halving, ¿no? es decir, se produce un, una disminución en la oferta monetaria de Bitcoin, o lo que es lo mismo, disminuye la inflación. ¿no? Entonces cada cuatro años vemos una disminución de la inflación muy radical, ¿no? lo que básicamente sería una especie de shock de, de la oferta de Bitcoin. Y, y esto lo que provoca es que eh, pues tengamos de repente shocks en el precio también, ¿no? Y es decir, siempre ha ocurrido que tras un halving pocos meses después se produce casi como que se seca la oferta de Bitcoin en los mercados, ¿no? Y automáticamente en cuanto se seca, el precio se empieza a disparar de una forma totalmente alocada, ¿no? Como ha ocurrido durante los últimos eh, pues digamos 10 meses más o menos, ¿no? Y, y recordad que el el halving fue el año pasado, ¿no? Entonces, esto es un poco la tesis de, de, de, de Bitcoin. Ser la forma más barata y segura, y cuando hablo de segura, hablo de riesgo. Porque el riesgo de que Bitcoin, eh, eh, digamos, se vaya al traste es, en mi opinión, enormemente bajo, ¿vale? Pero esto no es lo mismo que volatilidad, porque mucha gente confunde riesgo con volatilidad. Esto no es lo mismo, ¿vale? Entonces, Bitcoin es la forma más barata y segura de trasladar valor en el tiempo durante periodos todavía largos pero que se va reduciendo poco a poco a medida que disminuye su volatilidad, ¿de acuerdo? Entonces, lo camoe, eh, es decir, que, que, que Bitcoin tenga posibilidades de convertirse en un medio de intercambio eh, generalmente aceptado, que es la definición de camoe en inglés, ese es otro tema, ¿no? Porque en mi opinión es difícil que Bitcoin llegue, llegue a eh, adquirir la suficiente estabilidad como para que nos permita hacer los pequeños pagos ¿no? que nos permiten eh, pues hoy en día el euro, el dólar, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto afecta, lo, lo menciono, porque afecta a lo que es la adopción de Bitcoin en El Salvador, ¿no? Entonces, ¿cuál es el, el contexto ¿no? de, la, de la adopción de Bitcoin en, en El Salvador? Básicamente, eh, cual, el contexto es que El Salvador es un país en el que alrededor del 70% de la población no tiene acceso a servicios bancarios, ¿no? Entonces, hay, hay problemas de violencia eh, organizada, ¿no? Más que generalizada, quería decir organizada, ¿no? Y, y por ejemplo, en relación con, con lo que son los servicios de remesas, eh, se producen, hay problemas de extorsión, ¿no? Es decir, las personas que tienen que ir a recoger remesas a una oficina de, por ejemplo, Western Union, pues lo que tienen que hacer es ¿no? llevar a cabo un viaje y en el camino, pues, pueden tener problemas si se encuentran pues, con una banda organizada que... Eh, eh, que bueno, pues, pues pueda extorsionarles y pedirles pues, la típica mordida. ¿no? Eh, las remesas en El Salvador suponen un importante porcentaje del PIB. ¿no? Hay cifras variadas y por eso no quiero dar ninguna aproximación, pero es una cifra importante en todo caso. ¿no? Y si el, el, el dólar hoy en día es, la, eh, es una economía dolarizada, ¿verdad? Y, y es extensivo el uso del efectivo en todo tipo de transacciones legales e ilegales. ¿vale? Entonces, ¿qué sabemos de la ley? ¿no? Eh, como decía al principio, hay que ir monitorizando el tipo de medidas concretas en las que se traducirá, porque la ley en sí es muy corta, es muy escueta. ¿no? Ya se han publicado algunas medidas más concretas, pero todavía faltan muchas cosas por eh, definir. ¿no? Ahora bien, ya sabemos varias cosas. ¿no? Sabemos que eh, el gobierno de Salvador no tiene intención de sustituir al dólar como moneda oficial del país. ¿no? Sencillamente, lo que va a permitir es que, Bitcoin, eh, un pago en Bitcoin, digamos que resuelva o liquide obligaciones contractuales, ¿no? Es decir, que tenga estatus de eh, moneda legal, ¿verdad? El dólar va a seguir siendo la unidad de cuenta, es decir, eh, la forma en la que los salvadoreños van a seguir poniéndole precios a las cosas, ¿no? La norma que, que se ha publicado ya promueve las transacciones en Bitcoin, <coughs> Y su convertibilidad, convertibilidad inmediata y automática en dólares. ¿vale? Eh, la wallet oficial, que se llama Chivo Wallet, eh, permitirá la convertibilidad en ambas direcciones, ¿no? de Bitcoin a dólar y de dólar a Bitcoin. Entonces, claro, esto tiene, esta convertibilidad asegurada significa que el gobierno tiene que establecer un fondo de fideicomiso para que siempre haya liquidez, para, para dar digamos, respuesta a la demanda ¿no? de nuevos bitcoins o la demanda de nuevos dólares. Y por lo tanto, lo que el gobierno de El Salvador ha hecho es la, crear un fondo de 150 millones de dólares para garantizar esa compatibilidad y también para adoptar una serie de medidas que permitan eh, estimular el uso de bitcoin. ¿no? Entonces, lo, una de las primeras cosas que han hecho ha sido comprar ya hace pocas semanas eh, hasta 700 bitcoins y que que ahora mismo, pues al cambio, eh, son alrededor de 37 millones de dólares, ¿no? que básicamente supone que se han apreciado ya un 35% respecto al precio de, de compra. Así que de momento, de momento insisto, porque esto es tan volátil que mañana se puede pegar un castañazo, eh, de momento les está saliendo bastante bien, ¿no? Eh, la, la formación, el wallet oficial Chivo va a convivir con otras alternativas. Chivo va a ser eh, o ya es eh, gratuito, mientras que otras alternativas pues podrán ofrecer otro tipo de servicios o funcionalidades ya con, con pago, ¿no? con, con cobro por las comisiones. ¿no? El, el gobierno también va a proveer, bueno, ya ha empezado a proveer eh, información infor, a los ciudadanos para explicarles pues, las, las bondades y los requisitos y las, digamos, los las cosas que deben saber los salvadoreños para poder utilizar eh, Bitcoin con garantías, es obligatorio aceptar Bitcoin para cualquier establecimiento, salvo que eh, bueno, pues haya problemas de, de implementación de alguna de las soluciones. Y esto obviamente significa que habrá muchos establecimientos que, pues por tener limitados medios, no serán capaces de adoptar, pues, por ejemplo, un punto de venta ¿no? en Bitcoin. Y por lo tanto, pues, ese tipo de establecimientos y de negocios estarán exentos, ¿no? Pero otros, en general, la idea es que sean capaces de eh, cobrar a cualquier persona que quiera pagar en Bitcoin. ¿no? Eh, Esta es un poco la ley, pero insisto, es pronto, hay que ver, ir viendo poco a poco cómo esto se va convirtiendo en, en realidad. ¿no? Y, y, y iremos viendo. Eh, bueno, yo, os, si estáis en Twitter, os recomiendo seguir la cuenta del presidente del de Salvador, porque eh, me vais a perdonar, pero es que es como divertido, es como un presidente muy atípico, ¿no? Entonces, eh, este señor está tomando una serie de, de, de medidas y está como comentando casi en directo pues, todo lo que está ocurriendo. ¿no? Entonces, ¿cuáles son las luces de todo este proceso, en mi opinión? La, digamos lo que son las luces evidentes, ¿no? <ríe> Eh, las luces más evidentes es que en casi unas pocas semanas hay más gente en El Salvador con acceso a servicios bancarios, no quiero decir bancarios, sino financieros, eh, online o móvil, basados en Bitcoin, que lo que la banca tradicional ha conseguido en muchos años, ¿no? eh, es, es esperable que todo eso que yo he comentado la extorsión, de la extensión alrededor de las remesas, pues sufra, porque eh, es mucho más fácil enviar remesas con este tipo de aplicaciones, ¿no? Otro desarrollo interesante y, y evidentemente interesante es el aprovechamiento de fuentes de energía eh, que a día de hoy están todavía eh, eh, desperdiciadas, como por ejemplo la, la energía geotérmica, ¿no? que es muy abundante en El Salvador. ¿no? Y esto pues, está permitiendo, pues, lo que este señor comenta en su cuenta de Twitter, eh, de forma como bastante poco ortodoxa para un presidente, ¿verdad?, y entonces eh, han empezado ya a utilizar esa energía para minar los primeros bitcoins propiedad del, de, del Estado salvadoreño. ¿no? ¿Cuáles son las sombras? Pues como, como, como explica Catering, ¿verdad? Eh, dices que no se ha explicado correctamente. Estoy totalmente de acuerdo. ¿no? Es decir, está por ver el éxito de los esfuerzos de promoción. ¿no? Si tú te encuentras, si adoptas una especie de proyecto que es enormemente disruptivo, enormemente agresivo, ¿no? Y sobre todo en un espacio de tiempo muy corto a una población que, que, que, que digamos, que no, no tenía eh, conocimiento de todo esto, como le ocurre al 99,99% 99 de la población mundial, pues claro, en, te encuentras por una parte importante oposición política, por otra parte, pues el riesgo de que verdaderamente no se vea claros resultados, ¿verdad? Tampoco se está claro eh, en todo el articulado de la ley, en mi opinión, eh, quién asume el riesgo del tipo de cambio ¿no? del fondo establecido. ¿no? Es decir, el, el fondo ese de 150 millones de dólares que yo he comentado eh, lo, lo, eh, está bajo el, el gobierno, digamos, de Mandesal, que es el Banco de Desarrollo de El Salvador. ¿no? Entonces, no está claro eh, quién corre con el tipo de riesgo de cambio. Entonces, de alguna forma, mientras eso no esté claro, en mi opinión, lo que, lo que ocurre es que un poco eh, este fondo eh, es como una apuesta ¿no? a, a que Bitcoin se va a seguir revalorizando, con lo cual pueden ocurrir dos cosas, que si se hace bien, puede salir muy bien, ¿vale? me refiero en términos de revalorización, pero que si sale eh, mal porque no se haga una gestión correcta, pues el batacazo puede ser importante, ¿no? Y entonces no queda claro en el articulado de la ley quién es el responsable en última instancia de esto, ¿no? porque si es el Estado, pues ya sabemos que, que en realidad el, el, el responsable en última instancia van a ser los ciudadanos salvadoreños que pagan impuestos. ¿no? Y esto, pues obviamente, no es deseable. ¿no? Luego está el problema de la penetración de Internet y de la telefonía móvil inteligente, que está a la cola en, en Centroamérica y, por lo tanto, pues tampoco, tampoco aparece como un indicador muy positivo para esa adopta, a, adopción, digamos. ¿no? Y luego, eh, claro, hay una cosa que eh, yo, yo digamos que soy del mundillo este de Bitcoin y veo que mucha gente del mus, mismo mundillo de Bitcoin no es consciente de que si Bitcoin es un mecanismo de ahorro en el largo plazo, ¿no? he dicho tres o cuatro años, por eso explicaba todo lo anterior, es, es poco probable que los ciudadanos salvadoreños que en un alto porcentaje pues tienen ingresos bajos, vayan a demandar eh, o sea, vayan a querer tener saldos de tesorería en un activo tan volátil, ¿no? Es decir, si tú eh, tienes ingresos, si tú tienes ingresos altos, vas a tener un excedente de tesorería, es decir, vas a tener ahorros y por lo tanto demandarás un buen mecanismo de ahorro en el largo plazo como es Bitcoin, ¿no? Pero si tú tienes ingresos bajos, no tiene mucho sentido esperar que la gente lo vaya a dotar de forma masiva, ¿no? Con el fin de eh, ahorrar, porque si apenas llegas a fin de mes, tú vas a preferir tener saldos en una moneda. Que sea mucho más estable, ¿no? Y en este sentido, lo que yo creo es que la gente demandará más, eh, seguirá demandando más dólares que Bitcoin, salvo en eh, cosas como las remesas, ¿vale? Como, cosas como las, las remesas, ¿no? Eh, vale, esto es lo que acabo de, de comentar. Entonces, digamos que Bitcoin es, insisto, muy bueno para periodos suficientemente largos de tiempo, pero en periodos suficientemente cortos mientras la volatilidad siga siendo así a mí me parece un disparate ¿no? y por eso es poco probable que los salvadoreños de forma voluntaria y, y, y, y mayoritariamente pues lo vayan demandando, ¿no? Pero insisto, eso es para, para remesas es una aplicación, pero luego lo, muy probablemente lo convertirán en dólares para tener esa estabilidad, ¿vale? No muy corto plazo. Vale, entonces, ¿cuáles son las luces ocultas? Y aquí es donde me parece más interesante todo esto, ¿no? Y por eso yo quería eh, eh, comentarlo, ¿no? Eh, el presidente Bukele eh, ha hecho eh, un poco de lo que he investigado, pues ha tenido cierto o limitado éxito, pero, pero algo de éxito al fin y al cabo en la lucha contra el crimen organizado, ¿no? Es decir, ha sido, eh, eh, se, se ha visto según las estadísticas como el crimen organizado ha bajado, ¿no? Entonces ¿Qué, ¿Qué me dice a mí todo esto? ¿no? Y esto es, obviamente, entramos en el terreno especulativo, ¿no? pero esto a mí me viene a decir que si tú introduces un sistema eh, financiero que requiere la identificación obligatoria, porque la ley articula, entre otras cosas, que el Estado tendrá acceso directo a toda la información que custodien todo este tipo de empresas y wallets que de esto eh, de, de, de los usuarios. ¿no? Entonces... Si, si este sistema necesariamente debe estar perfectamente identificado, esto significa que los salvadoreños, que hasta ahora son o bien extorsionados o son víctimas del crimen organizado, van a tener la posibilidad de tener sus fondos, los, lo poco que sean, eh, de forma digital. Y esto significa que para poder utilizarlo, las mafias van a tener que tener también ese sistema digital, ¿vale? Quizás no en el corto plazo porque, insisto, mucha gente va a seguir utilizando el dólar eh, en efectivo, ¿no? Pero si poco a poco esa adopción o los salvadoreños van viendo que tiene ventajas desde el punto de vista de la seguridad, a mí me parece que no es descabellado esperar que poco a poco eh, esa, ese crimen organizado diga, momento, si queremos seguir con nuestro negocio, ¿verdad?, vamos a tener que adoptar esta tecnología, ¿no? Y si queremos adoptarla en la tecnología que utilizan los salvadoreños nos vamos a tener que identificar, ¿vale? Y entonces, eh, básicamente, en términos de seguridad, insisto, estamos en el terreno especulativo, ¿no? Pero a mí me, me podría llegar a parecer una jugada maestra. ¿Cuáles, ¿Cuáles son mis, digamos, cuáles son mis reservas? Mis reservas es que yo no me fío de ningún político nunca. ¿Vale? O sea, nunca me fío de ningún político, ni, ni de España, ni del de Salvador, ni de ninguna parte. Entonces, esta es, esta es la parte que yo, digamos, desearía ver, ¿no? A mí me encantaría pensar que ese es un poco el objetivo en, en, de fondo ¿no? del presidente Bukele. Pero claro, esto es lo que a mí me, me gustaría y quizá soy demasiado bien pensado, ¿no? Pero si esto fuese así, verdaderamente eh, podríamos estar hablando de una jugada maestra, ¿no? Entonces tenemos que ver cómo se desenvuelve esto, ¿no? Tenemos que ir monitorizándolo porque quizás vayan por ahí los tiros y si fuese así sería muy interesante, ¿no? Pero también sería muy interesante si le juntamos el, el hecho, y este sí que está, eh, pro, eh, digamos, articulado en la ley, de que eh, el gobierno salvadoreño está adoptando medidas para atraer el capital de la, de la industria Bitcoin, ¿no? Es decir no solo a residentes, es decir, personas que tienen muchos bitcoins, ¿no? más eh, creo que piden algo así como tres bitcoins y, y entonces ya te puedes mudar a El Salvador y ser residente, ¿verdad? Y como hay gente que, que compró bitcoins pues hace mucho tiempo o bien que, que, bueno, que tiene mucho dinero y ya los tiene, pues pueden pedir la residencia. Entonces, si juntamos una jugada maestra en la que la seguridad puede mejorar si atraemos empresas emergentes de todo el mundo, ¿no? que se están viendo, digamos, expulsadas por una regulación que es muy restrictiva, ¿no? pues en Europa vemos que, salvo Alemania o Suiza, el resto de países están siendo bastante restrictivos. En Estados Unidos también. Entonces, lo que estamos viendo es que la, si la regulación está siendo restrictiva, muchas de esas empresas se plantean a dónde irse. Si de repente se abre una oportunidad en El Salvador y si efectivamente mejoran las posibilidades de que, el, eh, de que la seguridad y los problemas eh, regulatorios pues sean eh, problemáticos, pues automáticamente podríamos tener una especie de inundación ¿no? de dinero, eh, de criptodinero, digamos, a, a El Salvador. ¿no? Esta es un poco la versión que, que yo me hago en, en mi cabeza, pero insisto, no quiero... Yo no, no defendería con mucho ahínco porque no me fío de ningún político, insisto, ¿vale? Pero, pero quiero pensar que quizás dan unos tiros por ahí, ¿no? Entonces, obviamente, el presidente no se va a dedicar a decir públicamente oye, el objetivo de todo esto es acabar con el crimen organizado, ¿no? O, o disminuirlo, ¿verdad? Pero, eh, en cualquier caso, me parece una buena... Eh, una buena idea si fuese así, ¿no? Entonces... Bien, esto, eh, esto es, insisto, sería una jugada maestra sobre todo por lo que he comentado de que la regulación, en mi opinión, salvo los típicos países pues como Suiza, como eh, Singapur, como algunos otros que son siempre como muy buenos en atraer el capital extranjero, verdad porque aportan seguridad jurídica, si esta jugada fuese así, pues insisto, podría ser verdaderamente... Eh, interesante, ¿no? Interesante y geopolíticamente también, porque fijaros que si automáticamente tenemos una jurisdicción soberana como el Salvador que permita a eh, los ciudadanos de todo el mundo que tengan ese dinero, o sea, importantes saldos de tesorería en Bitcoin trasladarse al Salvador, generar puestos de, de, de trabajo, riqueza, eh, etcétera, etcétera. Yo por ejemplo con con Prosegur Cripto, pues nosotros ya nos hemos planteado eh, abrir una oficina allí, ¿no? Eh, pero es que Prosegur Cripto es una de cientos de empresas del sector y, y las hay con muchísimo dinero. Entonces, si, si la regulación se pone demasiado restrictiva, tener una jurisdicción que permita eh, todo esto en el mundo, eh, a mí me parece, eh, geopolíticamente hablando, muy disruptivo, muy, muy, muy disruptivo, ¿no? vale Bueno, entonces vamos a pasar a las, a las preguntas. No sé si <coughs> quizás me, las, pode, las puedo revisar ahora un segundito y si no las podéis ir escribiendo aquí, ¿verdad? La primera era sobre eh, BNB, Ethereum y shit. Sí. Bueno, vamos a ver. Yo, eh, yo tengo una opinión muy contraria a eh, todas las llamadas altcoins, no eh, diferentes a Bitcoin. Y el motivo es porque eh, ninguna de estas criptomonedas ha sido... Eh, diseñada eh, con la seguridad como priori prioritaria, ¿no? es decir, eh, que, y por lo tanto, en todo este tipo de criptomonedas siempre hay o un fundador o un equipo fundador al, ma al mando, ¿no? Que, que cosa que en Bitcoin no ocurre, ¿no? El fundador desapareció del mapa y por ese motivo nadie lo controla, ¿no? Sin embargo, en todas las demás siempre existe un equipo fundador o, o, o una fundación, ¿no? Esto que nos dice que desde el punto de vista de seguridad... Ese tipo de personas son un punto de único de fallo, pero también un riesgo de contrapartida. ¿no? Esas personas tienen salarios, tienen obligaciones contractuales y por lo tanto, si, si eh, el valor de, de la criptomoneda que nosotros tenemos depende del, obligación, del cumplimiento de una obligación contractual por parte de esas personas, significa que no solo esas personas pueden dejar de cumplirlo, sino que además pueden ser extorsionadas pues, por un Estado, por ejemplo, eh, o, o que, que tenga interés en no perder la soberanía monetaria para precisamente cerrarlas. ¿no? De hecho, hay criptomonedas que incluso eh, llegan a, a cerrarlas los desarrolladores cuando tienen problemas de seguridad. ¿no? Esto que nos dice, pues que son muy fáciles de parar. ¿no? Sin embargo, Bitcoin, esto es mucho más complicado. ¿no? Sería prácticamente imposible de parar. Y por ese motivo, si, lo que, si de lo que estamos hablando es de un problema de seguridad, como yo comentaba al principio, ¿no? de, básicamente de transferir riqueza en el largo plazo, queremos tener certeza de que esa inflación, de que ese deterioro y de que esos costes de mantenimiento van a ser, son bajos hoy y también van a ser bajos dentro de unos años. Porque si se pueden modificar fácilmente, por, insisto, por ese equipo fundador, pues entonces no son seguras. Y si no son seguras, pues no cumplen eh, los requisitos que, que, que Nick Savo, y, y yo desde, desde luego estoy de acuerdo con él, debe cumplir un dinero para ser buen dinero, ¿no? Eso es un poco mi, mi opinión. Vale, sí, Catherine. bueno, ya he comentado eh, un poco lo que... Lo que lo, antes, el tema de, de la formación a la población eh, salvadoreña. Luego Luis nos dice ¿Tú tienes material ilustrativo una página web donde se puede encontrar toda la información de Bitcoin, los pasos para invertir mi recurso? Pues sí, eh, resulta que sí, yo tengo una newsletter <risa> Y luego, si eso se la paso a, a, a Eude y Eude os la puede pasar, es una newsletter en la que yo básicamente tengo un curso sobre todo esto ¿no? eh, y un montón de información. vale Pero existen muchos recursos y, y yo, no, yo no vengo aquí a dar publicidad, ¿vale? Yo lo que quiero decir es que existir, existe un montón, ¿vale? Pero, pero vamos, te puede pasar el mío y...